Desde el viernes de la semana pasada, personas aún sin identificar dejaron abandonado un motor en la calle Bienvenido de esta ciudad, Honda C-70. Ciudadanos al percatarse del abandono resolvieron guardarlo y solicitan a los propietarios acudir al establecimiento Johnny Multiservice con los documentos de propiedad para entregarlo. Eh, al parecer lo dejaron abandonado frente a Bicimoto Bonilla. Yo tengo un negocito en el frente y lo veo ahí ya varias horas. Ellos abrieron en la mañana y encontraron el motor ahí. Cerraron a las 12 y el motor ahí. Cuando llegaron a las 2, el motor todavía estaba ahí parado. Cuando iban a cerrar a las 6, el motor estaba ahí parado. Ellos cerraron y me dijeron que si yo conocía el dueño del motor. Y yo no. Pero no lo van a dejar ahí en la calle. Tráelo para acá. Bueno, una vez yo lo crucé yo mismo y lo tengo aquí guardado. Pues si acaso el dueño lo anda buscando, fue que se lo robaron, lo dejaron abandonado, está aquí, en la Bienvenido Fuente Duarte, frente a Vicimoto Bonilla, en Johnny Multiservi. El dueño que venga con los papeles y el motor está aquí. Joan Cordero NTN, su noticiero regional.